Momentazo y lágrimas en la sexta con la sorpresa de Ferreras a Irene Villa. En un día tan señalado para las víctimas de ETA, ella que perdió una pierda cuando solo era una niña quiso compartir sus reflexiones en El Rojo Vivo. No esperaba lo que pasó después. Irene Villa no sabía la sorpresa que Antonio García Ferreras le tenía preparada cuando este viernes entró en Al Rojo Vivo para hablar de la disolución de ETA. El director de La Sexta dio paso a un vídeo del reencuentro entre Irene y su madre, María Jesús, tras el atentado que a punto estuvo de costarles la vida a ambas. Quince días después de aquello, el programa de Tu a Tu de Antena 3 conectó en directo con las habitaciones de hospital donde se encontraban ambas para que pudieran verse. Hasta entonces solo habían hablado por teléfono. Hola mi niña, hola cariño, saludó María Jesús a su hija. «Mami, pero si estás guapísima», respondió ella. En el plató se encontraba Nieve Herrero. Irene Villa volvió a ver esas imágenes sin poder contener la emoción, y a su término dijo, «Emocionante. Me sigo emocionando». La periodista reivindicó la fuerza de la vida, del amor, porque, según afirmó, «el amor es mucho más fuerte que el odio. Es un verdadero regalo estar aquí». La entrevista de la sexta a tan representativa víctima de ETA, solo una niña en aquel lejano 1991, ha provocado muchas reacciones en Twitter.